Este será quizá uno de los videos más aterradores que yo he subido a este canal. Lo que están por ver y escuchar es sumamente perturbador. Y muy probablemente va a perseguirte mucho después de haber terminado de ver esto. Así que encarecidamente recomiendo a la audiencia tenerlo muy en cuenta antes de continuar. Acá encontrarás fallos terribles en la biología humana, en la psique de nosotros. Son enfermedades mentales o parafilias que te harán estar muy agradecida o muy agradecido de no ser quien las padezca. Estas son las siete niveles esquizofrénicos del geometrida. Número 7 número 6 Número 5 Cuatro. Número 3 número 2 Número 1